Vale chicos, no sé si me veis, pero buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo vlog más. En este caso me estoy terminando de asear He un poco de colonia, un poco de ácido silicílico para los granos. Y mmm, hoy es lunes. Y mmm, mirar qué coincidencia que... Hoy no estamos yendo al autobús, os cuento por qué Hoy es eh, día 5, mañana es día 6 Esto no suele pasar mucho aquí en Finlandia Pero es que mañana es el día de la independencia Y ahora os sigo contando Ay por Dios qué oscuridad A ver, vamos a encender aquí las luces Y os sigo explicando, a ver en, Aquí en Finlandia, mañana es el día de la independencia Entonces mañana no habría clase, o sea, el día 6 nunca hay clase Y pues normalmente solo ese día el que no hay clase ¿Vale? El resto de días sí que hay clase Pero este año ha dado la casualidad de que cae martes Y mmm, aquí en Finlandia hay una cierta cantidad de días que tiene que haber al año De días laborales Entonces, este año, este año ha dado la casualidad de que sal, eh, saltaba un día O sea, sobraba un día Así que han puesto que este día, hoy lunes, sea libre y digamos que es puente para los españoles O sea, es para todos los finlandeses, pero para los españoles esto se llama puente Porque así lo llamamos nosotros en España Y eh... mm, mirad, os enseño mi outfit de hoy una, una camiseta básica marroncita Una camisa que me compré en la tienda de segunda mano, así blanca Y unos joggers beige y ahora, pues he estado editando toda la mañana, son las 2 de la tarde. Por cierto, ya se está haciendo de noche porque porque es invierno, chicos. Y aquí en Finlandia, pues, el... en invierno, pues, se hace de noche a estas horas. Así que, pues eso. Ahora iba yo a preparar la comida. Ay, ¿para qué subo? ¿Para qué subo entonces? Y... Eso. A ver qué preparo para comer, porque mis padres están trabajando. A ver qué encontramos por aquí. Ahora os cuento qué he preparado. He llegado a la conclusión de que todavía nadie tiene hambre, así que voy a ordenar mi habitación. A ver, tengo aquí una velita puesta. Que todavía nadie tiene hambre, así que ¿para qué voy a, a cocinar todavía si nadie tiene hambre? A ver, chicos, mira estaba recogiendo. ¿Os acordáis el otro día que había perdido ya mi ojo de tigre? Estaba en este bolsillo. Ya sabía que yo que estaba en algún bolsillo de alguna camisa. Vale, chicos, al final he hecho salchichas con macarrones. Mirad. Eso, algo fácil. Bueno, chicos, buenos días. Estamos a martes, ya el último día del puente de diciembre. Y mirar lo nevado que está todo, o sea... ¿Os acordáis que la semana pasada limpié todo esto? Pues mirad, otra vez está lleno de nieve. Ahora salió porque hay que quitar la nieve del camino, que el coche se ha quedado ahí atascado. Así que mirad, os voy a enseñar cómo está. Es que mirad, hay muchísima nieve. O sea, mirad que mis botas son altas. Pues Pues eso, mirad cómo está el manzano. Ya cuesta andar bastante por la nieve. A ver cómo está el manzano. Bueno, pues ya está listo. Hemos quitado toda la nieve del caminito. Madre mía, ahora voy a dar un paseo porque hace días que no voy a, a los bosques y a caminar tranquilamente. Bueno, meses diría yo porque es que desde que nos venimos a esta, esta casa no es que no tenía tiempo. Así que vamos a explorar un poquito. Nos vamos a meter por ahí. Y a ver, qué nos encontramos. Wow, mirad dónde me estoy metiendo. mirar qué chulo. Parece que estamos entrando en Narnia wow. Por ahí va a pasar ahora un coche para eso de nuestra casa. Oh, mirad, está todo lleno de arbolitos de Navidad. <ríe> qué bonito. Mira chicos, cosas como estas hay un montón que tiras aquí y... <ríe> Nieva. Pues esos hay un montón por aquí. Pero mirad qué chulo el camino que he descubierto, ¿eh? O sea, no es un camino muy cómodo. Pero... Está chulo Muy nevadito, muy winter wonderland ¡Uy! Es que hay muchísima nieve Mirad que guay los pinos por ahí Mirad que chulos Por aquí hay cables Mirad esto de aquí, que hay como un escalón por aquí. Es un río que hubiera se ha congelado. Y creo que va a ser más fácil andar por aquí porque no va a, ser, no va a haber tanta, tantas plantas como por el camino real. Las huellas de conejitos. Oye, qué navideño. Está haciendo este vlog más, eh. Mirad, ahí se ve toda la nieve que hay. A ver si veo. Hago zoom ¿Lo ¿Veis? Que al fondo está el hielo Y el bulto de nieve Pues es toda la nieve que hay Uy, Aquí estoy un poco difícil ¡Uy! ¡Qué repala! ¡Chaval! ¡Ay, por Dios! ¡Ay! Mira, me he empapado de nieve A ver hasta donde nos lleva Esto ya está, ya está empezando a anochecer Así que vamos a darnos prisa Porque aquí no hay... No ha venido una farola. Esto es muy salvaje. Uy, qué borroso se ve, por dios. Ay, ay ¿sabes lo que, ha dicho? que es de... de... de... es de derecho, o sea, es eh, zurdo, pero... Ah, no, es diestro, pero... pero la ha tirado con la izquierda. A que ver, qué. que, me lo que acabo de comer una pasta, como... ¡Ah, que la dio Gaby! Macarrones con a tu bonito y ahora estamos viendo el fútbol de España contra Marruecos a ver qué tan nos va Falta Ay. del Marruecos A nosotros no, no, no nos suele gustar el fútbol, sí. ¿vale? Mm, nos gusta cada cuatro años cuando juega Españita en el Mundial, o sea, eso, sí. No tenemos ni idea de fútbol, ¿vale? Buenos días, estamos a... ¿Qué día es hoy? Hoy es miércoles. Hoy hemos vuelto al cole. Me nos llevo aquí la mochila que acabo de... De bajarme del autobús Mirad, son las dos y, en, y media Y ya está anocheciendo Vamos a mirar, está ya casi de noche Y apenas son las 10 O sea, las dos y media Ay, Bueno Es lo que toca Lo que toca vivir aquí en Finlandia Que sale a las dos y media del instituto Y ya es de noche Casi de noche a mirar pues aquí el otro día el, el arbolito este mira a ver qué, qué chulo queda aquí en la entrada mira chicos estamos en el coche porque no me ha dado tiempo Ni estar 5 minutos en casa que hemos tenido que salir Que me había llegado un paquete del H&M Ahora os enseño que me, qué me he pedido Así que eso Estamos entrando así que vamos a abrir el paquetito a ver por aquí. Me han pedido un par de pantalones han sido ofertas me costaron creo que 7 euros cada uno Uf, está, bien, está bien pegado esta ¿eh? ahí vienen los dos a ver, el primero es este que lo veía súper súper ponible voy a ver si he puesto bien la talla a ver, vamos a es así un pantaloncito blanco Voy a abrir primero ay no sé si me va a quedar bien lo veo pequeño. un pequeño pantalón así blanco es así un pantalón como vaquero es un pantalón vaquero pero súper bonito File total, chicos, esto me queda más grande, o sea, lo tengo así súper sobrio. o sea, realmente me quedaría así, y es que me queda enorme, así que esto o lo descambio o lo devuelvo, porque vale. Ahora hemos venido a hacer la compra aquí, que me mmm, el radio, he vuelto a empaquetar las cosas que me pedí, porque todo me quedaba, el pantalón blanco no me cerraba, y el pantalón otro, ya habéis visto que... Quedaba horrible, súper grande. Así que hemos venido a prisma, que hemos comprado. Velas de estas, blancas, rojas, ¿Puedo? una revista. Y luces para el árbol. Pero he venido a correos a devolver el paquete. Bueno chicos, hemos comprado estas luces de Navidad eh, que las vamos a poner ahora en el árbol. Chicos, estamos a jueves ya mañana viernes y, y acabo de llegar a casa y mirar cada vez más oscuro. Es la misma hora que ayer, ¿eh? Pero ahora ah, así más oscuro. Ay, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahora voy a merendar aquí algo, sí. ¿eh? Rapidito yo hoy tengo una actividad un pensada bastante chura Vamos a ver si está en el calendario de admiento, a ver dónde está, día 8 Que no Mejor... hay, no hay chucha Ah, todavía no, pues hay que ponerlo Ahora hay que ponerlo Bueno chicos, os cuento la actividad que quería hacer yo hoy Quería hacer la casita de jengibre, que ya sabéis que yo estaba haciendo los planos y eso Para hacer la casa donde estamos viviendo ahora Pero en casita de jengibre bueno, un resultado de la casita, me rindo, o sea, no sabéis lo difícil que es. A ver si algún día lo intentamos de nuevo, porque desde luego que hoy no ha salido nada bien. Bueno chicos, ya nos vamos a dormir, pero voy a enseñar que no sé qué día será hoy, porque hoy es día 8 de diciembre, no creo que sea ninguna fiesta, ni nada así especial. Y es que en el calendario de aviento este de hecho, la tina gigante, me ha tocado este. Es que es enorme, voy a enseñar como es normalmente Normalmente es algo así Pero ¿Veis la diferencia? O sea, enorme. Así que nada Nos vemos mañana Uy chicos, mirad lo de noche que es ahora o sea, se ve por ahí la luna Y por ahí viene ya el autobús Ahora que lo vais a ver Y estamos viendo Hay una mujer que está ahí sentada Ahí en la casa, lo fuerte Bueno chicos, a ver, que vale, a ver, los pelos así uh, Así, así mismo Bueno, que hoy es sábado, ayer no grabé, me parece que nada Pero bueno, estoy aquí Cogiendo leña de la cabañasa porque hace falta para casa Y he estado quitando nieve y eso Son las, me parece que serán las 2 de la tarde o así, ya se está anocheciendo y hoy está hemos podido dormir hasta tarde y pues aquí estamos Mira, tengo que llevar tres carretillas como esta y pues eso a ver qué, qué hacemos hoy Mira, chicos he abierto hoy el calendario de aviento de ayer y hoy que me ha tocado ayer tocó este y este de aquí y mirar ayer ya conseguí los rotuladores para escribir en la pizarra y mira, He puesto ya aquí el calendario de la semana que viene Y voy esconde a esconder mis chocolates porque hay alguien que se los está comiendo Así que los estoy escondiendo aquí En mi armario, nadie se dé cuenta Y... pues eso Buenos días, estamos a un domingo y ya se acaba hoy, es el último día del vlog y mirad, he venido aquí afuera a dar un paseito, aquí al jardincito, que hoy ha bajado bastante las temperaturas, hace menos 16 grados. Y mmm, son las una de la tarde y ya está empezando, a, aún ya se ha puesto el sol, bueno, no sale el sol, sino que ya es, ha empezado a anochecer. Mirad que de nieve hay, estoy aquí hundiendo y mmm, pues eso cómo está hoy aquí en el paisajito así o sea súper invernal y súper navideño ayer la noche vimos una pelis que estaba súper chula oye y estas huellas ¿Qué son estas huellas también son de reno así ah, los que vimos el otro día por aquí habrán pasado pero esas son bastante recientes ¿eh? Mira. Por todo. He venido aquí al lago, que aunque no lo parezca, debajo de toda esta nieve hay una pista de patinaje. Que bueno, que tenemos que volver a limpiarla porque ha vuelto a nevar. Y ahora lo que voy a hacer es pues, andar por aquí tranquilamente por el lago. Por la orilla obviamente porque por el centro es peligroso. Pero por aquí por la orilla no, no hay ningún peligro. Bueno chicos, vamos a comer. Pasta. No ver, el Pasta con albóndigas y queso y tomate Madre mía lo que me ha costado hacer esto Es que he experimentado mucho con la comida Pero allí creo es que hay cuatro o tres platos ahora Yo qué sé Yo es que flipo con vosotros, eh qué Chicos, aquí estamos que ha empezar Eurovisión Junior Yo con mi carrito. Ah, esa es la de Italia Ah, son diferentes cantantes, ¿no? De otros países. Ah, que va a salir mi Carlos. A ver, ¿sale Carlos? No, ese es el de el, el Francia. El de eh, el de no. No, esa no sé quién es. Es que me son solo algunos. Algunos cantantes. Pero no sale Carlos. No, es que estamos lejos. <tira> ¡Vamos, chicos, que empieza! ¡Vamos, Carlos! ¡Qué guapo! ¡Te curo! ¿Qué, qué, ¿Qué, <ríe> ¿Qué haces? ¡Ay, venga, Carlitos! ¡Tú puedes, venga! Si queréis ver la actuación, la podéis buscar en YouTube, ¿vale? Yo ahora me voy a cortar porque... Para que vayáis a ver la actuación a YouTube Porque está bastante chula, ¿eh? <ríe> no, da igual Lo voy a cortar ahora, ¿vale? Mígame, mígame, mígame. Venga, vamos, que empieza, señorita. Wow, chicos, acabé, acabamos de flipar con las ¿no? o sea, ganaremos este año, no sé. No sé, porque me ha gustado mucho Holanda, pero bueno. A ver, qué van a dar los 12 puntos, eh, porque se ven así las luces A ver, los 12 puntos ¿eh? empieza. Por Dios, ay, que nervios. Ay, que nervios. A ver. No te keep a suspense A ver, ¿cómo? ¿A Francia? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? qué, qué ¿eh? ¿La los 12 puntos a Francia? A ver, a quién se los da Polonia. Venga. Venga. A ver, a ver. Bueno, ahora os enseño ya mi reacción al ganador. A ver, van a decir al ganador: ¿va a ganar? España no va a ganar, eso está claro. 80 puntos. A ver. 80. Ganador. ¿Cómo? No no, no, no, no. Bueno, pero hemos quedado séptimo. Séptimos. ¿Sí que tampoco está mal. Francia está comprada clarísimo, Vaya. España te quiero. No. Carlos, lo ha hecho genial. Muy bien, muy bien. Tú, no, tú, no, tú, no, fuera, eso. fuera. Lo has hecho genial. Fuera. Sí. ¡Que no. eres tanto!